La gente suele relacionar nuevos medios con nuevo periodismo, con nuevas formas de hacer periodismo. Para mí, Internet o los medios digitales es simplemente la tecnología, que es muy importante, pero lo importante es lo que circula a través de esos medios, ¿no? o lo que se transmite a través de esos medios. Y eso para mí es, el, o debe ser, el periodismo de siempre. ¿no? Eh, un periodismo creíble, en el que se contrasten las informaciones, que se den informaciones relevantes para eh, los lectores, que les sirvan para formar su opinión sobre los grandes temas, y en ese sentido, pues, los nuevos medios son un, unas vías, unos mecanismos que nos dan unas oportunidades enormes de hacer cosas eh, pues mucho mejores incluso y de hacer mejor periodismo que antes. También a veces existe la tentación de hacer un periodismo peor, ¿eh? existe esa posibilidad, de, pero, en mi opinión, no se puede separar el nuevo medio, entendido como, el, el, como, como la parte más mecánica, ¿no? del de el periodismo en sí. Ha revolucionado la forma en la que trabajamos los periodistas, en la forma en que eh, encontramos fuentes, eh, hasta, bueno, pues eso. Eh, en parte lo, lo hablábamos en la pregunta anterior, la forma en, de presentar la, la información, y, y que te permite llegar a muchísima más gente, quiero decir, eh, y desde luego la distribución. Aparte de Infolibre, que, que intento que sea recomendable, intentamos todos los que hacemos Infolibre que sea recomendable, eh, yo creo que el, el, un medio generalista ¿no? y de información general, y que está en las, editorialmente en una línea muy diferente a la nuestra, como es el confidencial, pero yo creo que es... Es un público digital que está muy bien hecho, que hay cosas como lo, los papeles de Panamá, en los que han, tenido un, bueno, pues una, un, han hecho un gran trabajo, eh, y bueno, yo creo que es el, el digital, el nativo digital más potente eh, de España. ¿no? Entonces, con, con ciertas precauciones por, por eso, porque, y, y con diferencias, pero yo creo que eso además es bueno, que, la diversidad en Internet, yo creo que es un, un periódico que merece la pena consultar. Y luego, voy a, aunque ahora está en papel, pero hot down, eh, pues yo creo que, que está también, es muy de nicho, es justo lo contrario eh, al confidencial, pero bueno, yo creo que siempre te encuentras entrevistas o artículos que merece la pena leer. ¿no? Entonces, yo creo que son dos, eh, dos medios con los que no con, o sea que no son el modelo de Infolibre precisamente porque, porque el Confidencial yo creo que sí que es un ejemplo de medio generalista puro que va a, desde deportes a corazón, a política, o sea tiene de todo, y bueno yo no claramente nicho como J ¿no? y, y bueno, yo creo que en España de todas formas hay muchos otros que se podrían recomendar. ¿no?